Medicina basada en evidencia. Revisión sistemática. Para realizar una revisión sistemática se debe seguir un proceso riguroso, ordenado y serio. La idea de la revisión sistemática es dar una valoración cualitativa de la evidencia disponible con respecto a un tema específico en ciencias de la salud y que servirá de fundamento de la práctica clínica. Cabe anotar que, la práctica de la medicina se relaciona con procesos muy específicos, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento. Y en ocasiones, la evaluación económica del servicio. El objetivo de esta presentación es describir de forma rápida cómo se da la selección de artículos como proceso inicial de la revisión sistemática. ¿No? Se debe establecer la pregunta de investigación. Para tal fin, es recomendado el uso del anagrama PICO, en donde la letra P, significa paciente o problema. La letra I, hace referencia al grupo de intervención, o en algunos casos, al grupo que se encuentra expuesto a un factor relacionado con el problema. La letra C, por su parte, significará, grupo control o grupo comparativo. Finalmente, la letra O, que significa resultados. Segundo, con los términos de búsqueda se establecen combinaciones con operadores booleanos, INOR y NOT. Tercero, búsqueda en bases de datos especializadas, PubMed, E-Cielo, TripDatabase, EBSCO, OVID, entre otras. Cuarto, aplicación de filtros para la selección de evidencia. La evidencia se encuentra en los reportes o artículos que se han publicado a lo largo de la historia. Se aplican filtros por duplicado, ya que algunas búsquedas arrojan resultados en común. Otro filtro por título, ya que en algunos casos se puede identificar o no la relación del mismo con la pregunta de investigación. Otro filtro por resumen, en este paso, la lectura del resumen permite identificar con mayor precisión la relación del artículo con la pregunta de investigación y además es factible la aplicación de los criterios de selección. Estos criterios se relacionan con, el tipo de estudio, diseño de muestreo, definición de variables exposición o resultado, entre otras características. Quinto, las referencias que quedan seleccionadas serán leídas en texto completo para la valoración crítica, se calificará la calidad de la evidencia y se realizará la extracción de datos. A continuación se realizará un ejemplo rápido para la aplicación sencilla de los pasos. Observemos, cuando el médico tiene una pregunta amplia, como por ejemplo, ¿cómo tratar la onicomicosis? ¿Puede establecer, con base en su experiencia, una pregunta más concreta acerca del tratamiento? Por ejemplo, ¿en un paciente inmunocompetente con onicomicosis confirmada, el itraconazol es más eficaz que la terbinafina en lograr la curación clínica y microbiológica con una mejor tolerancia? Así entonces, de la pregunta anterior se pueden identificar los componentes pico. P. Paciente inmunocomprometido con onicomicosis. I. El tratamiento con itraconazol; C. Grupo control tratado con terbina fina. O. Resultados expresados en la curación clínica, la presencia de efectos adversos, tiempo de recuperación. Con los términos principales del anagrama se construirá la estrategia de búsqueda. En las bases de datos se utilizarán las combinaciones que se crean necesarias para incluir la mayor cantidad de referencias o fuentes de información que permitan la evaluación de la mejor evidencia disponible. En cada búsqueda se obtienen resultados. Estas referencias deben ser analizadas paso por paso para aplicar los filtros. Es siempre necesario registrar y documentar cada paso. Consignar cuántas referencias se eliminan por duplicados por título, por resumen y por calidad. Iniciamos en la barra de dirección y digitamos la dirección URL de la base de datos. En la base de datos, identificamos la subbase en donde realizaremos la búsqueda. En este caso, usamos la PubMed. Y elegimos la subbase PMC o PubMed Central. En esta base de datos se encuentran referencias, que son accesibles de forma gratuita y permiten el desarrollo del ejercicio. Sin embargo, en una revisión sistemática completa se deben incluir distintas bases de datos, revisión de literatura gris, bibliotecas, revistas impresas, etc. Observen que la digitación de los términos se realiza en idioma inglés puesto que en este idioma se publican la mayoría de resultados actuales y de mayor impacto en ciencias de la salud. Posteriormente, y para tener a disposición las referencias encontradas se utiliza el botón Send y se elige la opción File. Este proceso permite guardar en un documento de texto el resultado de la búsqueda. Así entonces, debe realizarse el mismo proceso por cada una de las combinaciones de términos planteadas. De tal forma que se obtienen varios archivos de texto, que serán analizados para la aplicación de filtros. Los archivos son descargados y pueden ser editados en procesador de texto y utilizando guías de colores, subrayados, o diferentes formatos de texto. Se pueden marcar los duplicados, eliminados por título o por resumen para optimizar el proceso de registro. Observe que el archivo de texto contiene las referencias. Si realiza un rápido barrido visual, identificará que desde el inicio es posible identificar las referencias duplicadas. Ahora es tu turno de realizar el ejercicio de búsqueda. Inicia con una pregunta precisa. Recuerda al último paciente que atendiste. Recuerda el reto de tratamiento hace un mes. Indaga qué más se conoce sobre el tratamiento que tu colega instauró en el paciente de la sala de emergencias. Adelante, comienza a utilizar las herramientas de la medicina basada en evidencia.